En este episodio te hablo de la que para mí es la clave para comunicar bien en redes, de Placer y de Steven Spielberg. ¡Empezamos! Esto es Contenidos creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y estoy aquí una semana más dispuesta a inspirarte hablando de creatividad y de contenidos. Y voy a empezar contándote una pequeña historia sobre mí. Mi abuela paterna era una súper cocinera, hacía unos platos deliciosos. Mis favoritos eran, bueno, su sopa, que era una auténtica maravilla, la carne mechá, y las croquetas, que le salían fabulosas. Pero lo importante no es que hiciera esos platos tan deliciosos, sino que además los hacía súper rápido. Con ella era muy sencillo pasar del «¡Dios mío, ha venido alguien de visita y no tengo nada preparado!» a tener un festín de varios platos exquisitos encima de la mesa en menos de media hora. Pues bien, hubo una temporada en la que a mí me dio porque quería aprender a cocinar, de muy jovencita. Y claro, pues me puse a pedirle a mi abuela algunas recetas. Y ella tuvo un montón de paciencia conmigo para ir dictándome paso a paso cada una de las cosas que había que hacer mientras yo las iba apuntando en una libreta y ella de reojo comprobaba que yo apuntaba lo que debía, claro. Y tenía una costumbre cuando me daba una receta, y es que siempre terminaba con la misma frase. Me decía, lo más importante, el ingrediente secreto, mucho cariño. Yo la verdad es que creía que era una tontería de mi abuela, una broma, pero claro, para seguirle un poquito el rollo, me hacía la sorprendida cada una de las veces que decía esa frase y apuntaba el cariño en la lista de ingredientes. Con los años, mucho después de haber perdido a mi abuela, me he dado cuenta de que ella tenía toda la razón. La verdad es que lo que se hace con cariño sabe diferente. Hablando de cocina, desde luego. A mí la verdad es que me gusta mucho cocinar, debo haberlo sacado de ella, pero es verdad que no salen exactamente igual. Estos platos que haces casi sin pensar, por rutina, todos los días, sin prestar mucha atención porque estás pensando en lo que tienes que hacer después, que cuando de verdad le pones cariño y le pones mimo a una receta cuando estás creando algo nuevo y estás pensando en cómo lo van a saborear, o simplemente cuando viene alguien especial a comer y te imaginas cómo será ese momento de disfrutar de esa comida. Así que he asumido el consejo de mi abuela y pienso que lo que se hace con cariño, o mi versión adaptada suele ser lo que se hace con pasión, en realidad, sale mucho mejor. Oh yeah. Mira, a mí me pasa algo con esto. Casi cada semana recibo algún mensaje, ya sea por Instagram, por Telegram, por email, contándome por dónde me han conocido y que les encantan mis contenidos antes de entrar pues, al motivo de su mensaje. Y claro, a mí me hace mucha ilusión recibir este tipo de comentarios en torno a mis contenidos, porque pues es cierto que les he puesto bastante esfuerzo e interés y es agradable saber que, que están gustando. Pero la verdad es que tengo un secreto para crear unos contenidos que impacten tanto a mi público. Por un lado, obviamente están las técnicas para elaborar estos contenidos, trucos, conocer bien los formatos y cuáles son sus reglas y cuál es su forma de desarrollarse mejor. De todo esto hablo, por ejemplo, en mi escuela Creadoras de Contenido. También es importante tener bastante práctica. No es lo mismo cuando estás empezando en un formato que cuando ya tienes cierta experiencia. Yo querría que vieras ahora mismo los primeros vídeos que yo grabé. Hará ya unos dos años cuando yo empezaba mi emprendimiento. Daban absoluta pena, la verdad. Y ahora mismo pues me siento muy suelta en el formato vídeo, igual que estoy empezando a soltarme en el formato podcast y al principio pues no me resultaba tan fácil. Tenía que grabar varias veces porque no siempre quedaba como yo quería y, y me resultaba mucho más complejo. Entonces, la práctica, por supuesto, también es un factor muy importante. Pero te voy a ser sincera, lo más importante para que mis contenidos generen ese impacto en mi público es que a mí me encanta, me divierto muchísimo creándolos. Me hace muy feliz utilizar así mi creatividad, pensar en nuevas formas de transmitir los mismos conceptos básicos, pensar en nuevas analogías, nuevas formas de explicar lo mismo, pensar tal vez en cómo sacarle partido a nuevos formatos, a formatos diferentes, o darle una nueva utilidad a formatos antiguos. Ese es el secreto, ese es el ingrediente estrella, la pasión. Yo lo veo absolutamente claro. Mira, durante un par de años de mi vida, yo fui redactora para una empresa publicitaria que escribía para otras empresas. Escribí en el blog de una aseguradora, de una marca de cosmética y de una funeraria, entre otras. Mis posts eran perfectos. Tenían la extensión adecuada, el uso correcto de palabras clave, estaban bien redactados, afrontaban la temática de manera original, tenían una estructura correcta, pero les faltaba algo. Les faltaba la chispa, les faltaba... No te sé decir, porque objetivamente, si analizo alguno de esos posts que escribí en aquella época, están bien escritos, son buenos posts. Pero no son los posts que yo enseñaría ahora mismo y te diría estoy orgullosa de esto. La verdad es que aquel era un buen trabajo, hacía bien mi trabajo, pero a mí me importaba un pimiento aquello sobre lo que estaba escribiendo. Me daba absolutamente igual. Y yo creo que eso traspasa la pantalla, eso se nota. Por suerte, la vida me lo puso muy fácil en ese sentido. Simplemente me ofrecieron un trabajo diferente que me atraía más y dejé de trabajar como redactora. Venga, voy a contarte otra batallita. Cuando yo era adolescente, anuncié en mi casa que iba a estudiar filología. Y eso supuso toda una crisis familiar, una carrera tan mediocre. Así la describieron. Para entrar en filología no había nota de corte. Así que yo donde debía entrar era en medicina o en alguna otra carrera similar, porque yo sacaba buenas notas en ciencias e incluso había participado en un concurso de mates. ¿Cómo iba a estudiar filología? En aquel momento yo cerré la conversación diciendo que prefería ser una gran filóloga que una médica mediocre. Y es que estaba convencida de que no podría pasar de mediocre en algo que a mí no me gustaba nada. La verdad es que si esta situación la viviera con lo que sé hoy, habría preferido utilizar el argumento de que como médica habría sido muy infeliz. Pero bueno, ya no puedo cambiar el pasado. En conclusión, lo que quiero decir es que cuando lo que haces te apasiona y te hace feliz, disfrutas más y sin duda lo haces mucho mejor. Oh. En este sentido, hay una historia que también me llamó mucho la atención desde que la conocí y es la historia del director de cine Steven Spielberg. En concreto, una anécdota de su trayectoria. Su padre, Arnold Spielberg, era ingeniero eléctrico y un entusiasta absoluto por la tecnología desde muy pequeño. De hecho, obtuvo un montón de trabajos súper importantes como ingeniero de computadoras que motivaron que la familia Spielberg se trasladara un montón de veces durante la infancia de Steven. Bien, cuando Steven tenía 10 años, su madre Lía le regaló una cámara casera de 8 milímetros a su marido Arnold por el Día del Padre. Y no pasó mucho tiempo hasta que Steven, atraído, cogió prestada la cámara de su padre. La utilizó para filmar escenas con sus juguetes, con maquetas de trenes, para grabar noches de camping e incluso dedicó horas a grabar con distintas iluminaciones y utilizando diferentes planos el tapacubos del coche familiar. Su padre hacía vídeos caseros cuando salían de viaje familiar, pero estos vídeos estaban desenfocados y no tenían ninguna gracia. Y claro, Steven no tardó en llegar con una enorme lista de sugerencias que le dio a su padre para que aprendiera a hacer mejores vídeos. Pero su padre tuvo una idea muchísimo mejor. Le regaló la cámara a su hijo. Desde entonces, Steven fue el encargado de filmar todos los viajes familiares. Y el salón de su casa se convirtió en un espacio lleno de atrezo. Casi todos los días se grababa algo en casa de los Spielberg. Steven aprendió a iluminar, aprendió a manejar el sonido y a utilizar los planos de cámara para lograr justo el efecto que él quería. Obligaba a su familia a disfrazarse y a actuar. Por suerte, ellos siempre le apoyaron e incitaron a que siguiera su pasión. Muy pronto llevaba la cámara a todas partes. De hecho, un día, en los Boy Scouts, hizo con sus compañeros un western de nueve minutos, y luego les hizo un pase especial a todos para ver la película. Y sus compañeros se volvieron locos, gritando y silbando entusiasmados. «En aquel momento supe lo que quería hacer por el resto de mi vida», diría Spielberg años más tarde. Tenía entonces solo 11 años. Y este es el principio de la carrera de uno de los grandes del cine. Y yo creo que llegó a ser grande por talento, obviamente, pero también porque había una pasión que le guiaba desde muy pequeño en esa dirección. Y esa pasión le hacía practicar, practicar sin cesar. Steven Spielberg lleva haciendo películas desde los 10 años, cuando cogió por primera vez una cámara para empezar a experimentar. Es obvio que eso tiene mucho que ver en su trayectoria. La verdad es que yo, en el fondo, y salvando las distancias, obviamente, sí que me identifico con esta historia de Steven Spielberg. Te voy a contar cuáles eran mis juegos de niña. <risa> bueno, lo primero, leer, leer y leer. Leía varios libros a la semana. Cuando querían castigarme, de hecho, me castigaban sin leer. Escribir cuentos y obras de teatro que obligaba a ensayar y representar a mis amigas en el recreo. Crear revistas y periódicos caseros con todas sus secciones. Grabar con mis amigas falsos programas de radio con un radiocasete de doble pletina. Hacer dibujos que resumieran mis apuntes de las asignaturas más pesadas del colegio para hacérmelas más sencillas. Hoy lo llamaríamos infografías. Lástima que no conservo ninguno. Vamos, que me pasaba como Steven Spielberg, que se me notaba desde pequeña lo que me gustaba. A mí lo que me gustaba, lo que siempre me ha gustado, es la comunicación en sus facetas más diversas. Acabé haciendo filología después de descartar arte dramático, por ser demasiado específico, y periodismo, porque lo de informar de noticias a mí me parecía súper aburrido. Para mí tenía sentido hacer filología porque crecí pegada a los libros. Entonces no existían todavía las redes sociales y ni siquiera tenía un ordenador ni Internet en casa. Eso vino después. Pero si yo miro mi niñez, ahí está el germen de esa pasión por comunicar y compartir contenido. Por eso, cuando me preguntan por la clave para crear contenidos de cualquier tipo que tengan verdadera personalidad, auténticas chispas, siempre me acuerdo de mi abuela. Siempre pienso que el ingrediente secreto, el ingrediente imprescindible, es que aquello te apasione. Necesitas que lo que haces te apasione, te guste de verdad, que no te importe dedicarle mil horas, que te brillen los ojos cuando hables de eso. Si no es así, tal vez deberías replantearte, cambiar de ocupación o tal vez necesitas reconectar con esa pasión, porque como pasa con cualquier tipo de relación, a veces la rutina deteriora nuestra relación con aquello que realmente nos gusta. Por suerte, es recuperable. Piensa en cómo empezaste, cómo llegaste a eso que estás haciendo ahora, qué es lo que te motivó, qué es lo que te entusiasmó e intenta cultivar precisamente aquellas cosas que hacen que te encante lo que haces. Disfruta todos los días con lo que estás haciendo. Es lo mejor que puedes hacer para de verdad empezar a comunicar de una forma mucho más efectiva. Y es que la clave, desde mi punto de vista, está siempre en el disfrute. Si no te lo pasas bien, digo siempre, no merece la pena. No merece la pena invertir tu tiempo en crear contenidos con los que no te lo pasas bien, Primero, porque la vida son dos días y no puedes perderlos haciendo algo que no te gusta. Pero además, porque da igual cuánto te esfuerces. Si no crees en aquello que estás comunicando, es mucho más difícil que llegue a tu público. Además, hay algo súper importante. Si tú disfrutas, no te va a importar pasar mucho tiempo no solo creando tus contenidos, sino también leyendo, documentándote, viendo vídeos de YouTube, escuchando podcasts, viendo cómo otras personas explican ciertas cosas, cuáles son sus opiniones, escuchando charlas TED. Es decir, los buenos contenidos son en cierto modo una mezcla de conocimientos, inspiración, práctica técnica, creatividad, un poco de todo. Pero la base, la base para todo eso es siempre la pasión. Así que ya sabes, cuando empieces a elaborar tus propias recetas para crear contenidos, no te olvides de apuntar siempre al final de la receta el ingrediente secreto. Como diría mi abuela, mucho cariño. O como te digo yo, mucha pasión por lo que haces. Y esto.